Hola chicos, comenzamos el tema 6 de Natu y hoy vamos a ver el primer apartado, las máquinas simples. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Primero, qué son las máquinas, vamos a ver su definición, vamos a ver también un ejemplo de un tipo de máquina, como es la palanca, y dentro de la palanca los tipos que podemos encontrar. Vamos a ello. ¿Qué es una máquina simple? ¿Qué son las máquinas simples? Aquí tenéis algunos ejemplos, como la polea, el martillo, la carretilla. Las máquinas simples son aparatos que nos permiten emplear la acción de una fuerza y gracias a ella podemos hacer muchos trabajos de una forma cómoda, rápida, segura y eficaz. En función del número de piezas, las máquinas se clasifican en dos tipos. Las primeras, máquinas simples que están formadas por una o por muy pocas piezas, y las máquinas compuestas, que contienen numerosas piezas, y en algunos casos, esas piezas que la forman son en sí mismas máquinas simples. Aquí tenéis un ejemplo de máquina simple, como es el balancín de un parque, y otro ejemplo, o un ejemplo de máquina compuesta, es eh, la locomotora. En la locomotora podemos encontrar múltiples, muchísimas piezas, algunas de ellas son máquinas simples, como la rueda, la palanca. Vamos a adentrarnos un poquito más en la palanca. Aquí tenéis uno, el ejemplo que os decía antes, ¿no? El balancín. La palanca es una máquina simple y está formada por una barra y un punto de apoyo. Así de sencillo. Al ejercer una fuerza en uno de los extremos, podemos levantar un objeto que hay situado en el otro extremo. Aquí en este ejemplo, mirad, elementos, la barra, una barra rígida, por supuesto, y el punto de apoyo, este de aquí. ¿Qué hacemos? Fuerza en un lado, en este caso la fuerza está representada por el chico de la camiseta amarilla, que ejerce... Esa fuerza que estamos viendo, que estamos diciendo, para vencer la resistencia, que está representada por el chico de la camisa de cuadros, que en todo momento se está oponiendo a la fuerza que hace el chico de la camiseta amarilla. Tipos de palancas. Antes de ver los tipos de palanca, vamos a dejar claro que depende de dónde se sitúen la fuerza, el punto de apoyo y la resistencia, vamos a ver tres tipos de palanca. Primer género, segundo género y tercer género. Aquí tenéis un gráfico que nos lo va a explicar muy bien. En la palanca de primer género, el punto de apoyo está situado entre la fuerza y la resistencia. En el caso de la palanca de segundo género, es la resistencia la que se sitúa entre la fuerza y el punto de apoyo. Y en la palanca de tercer género, tenemos a la fuerza que se sitúa entre la resistencia y el punto de apoyo. Ejemplo de primer género, unos alicates, unas tijeras. Ejemplo de palanca de segundo género, la carretilla. Y ejemplo de palanca de tercer género, unas pinzas. Resumiendo, las máquinas son aparatos que permiten emplear la acción de una fuerza y que nos facilitan más la vida, el trabajo, ahorrar esfuerzos. Pueden ser simples si están formadas una o muy pocas piezas, como la palanca, o compuestas si están formadas por muchas piezas. Según dónde se sitúen los elementos, las palancas pueden ser de primer género, de segundo género o de tercer género. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con este vídeo haya quedado claro este primer apartado del tema 6.